caos y checha por la tormenta Fred en la capital. Unas pocas horas de la lluvia bastaron para que la tormenta Fred causara estragos en el país, pese a que el fenómeno atmosférico perdió intensidad a su paso ayer por el territorio nacional. Inundaciones urbanas, daños a acueductos y el tendido eléctrico y caos en el tránsito provocaron las intensas Lluvias y vientos del fenómeno atmosférico. La mayoría de las empresas públicas y privadas limitaron sus actividades, media jornada laboral y despacharon a los empleados a sus casas. Santo Domingo, la ciudad capital, así como su área metropolitana, fue afectado por el empeoramiento del clima, provocando múltiples accidentes. Al mismo tiempo, mucha gente tomó a Chercha la situación y aprovecharon para salir a las calles. Otros no atendieron al llamado del COE y salieron a pescar, lo que provocó que fuesen rescatados. Otra imagen que dejó la jornada de la tormenta Noel fue un teteo realizado por varias personas en medio de las lluvias bueno esta tormenta no aquí todo es chelcha tú sabes que aquí en república dominicana si las cosas no vienen con chelcha entonces hay problema eh, vamos vamos a escuchar vamos a escuchar dominicano no lo atormenta ni lo atormenta como dice es? ¿Eh? ahí ustedes vieron <ríe> eh, mira mira también carrera echaron también vamos a ver esto señores Dale ahí, dale ahí Una, dos y, y tres ¡Diabro, no vamos! ¡Vamos, vamos, la... Ahí ya, vámonos, vámonos ¡Diabro, pues! ¡Sacúle! No Sa... ¡Bueno, sacúle a distancia! ¡Sacúle a distancia! ¡Ahí, tomatoes, ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, que le pase! Para ser mundo tuvo Dios que sentarse cuando iba a ser la República Dominicana aquí que yo voy a depositar lo, lo loco, en este país, señores. No, no le que para no, ganas. Una, no, y cuando viene a ver, se está aportando algún dinero. También en esa tapita, si esa tapita freno haya, lo dicho. Lo dicho. La trompa y no pueden ni asoplar ni nada. Señores, miren esto también. Bien, Vamos ¿qué usted a hablar de Jaguar y Dí que míralo ahí. Vamos a hacer alguien somos pueblos full, güey. Ya. <risa> a mí ¿Sí? no me puedo. Tan creativos los muchachos. Tan creativo, Dios mío, este país lo tiene todo. ¿Eh? Es bueno ser así, y a veces no le mente a nada. Claro. Claro, porque es que la vida es una sola y los muchachos cayó agua abajo, abajo para la calle, como abajo. quiera. Eso no es que dije. Y, y, y, y tú sabes que eso, ese tipo de cosas tenía mucho, eh, tenía mucho que no se hacían porque eso después que llegó la tecnología, los teléfonos, la gente no quiere salir a la calle, la gente se mantiene bien los sí. Que yo me lo estoy encontrando raro porque eso eran cosas que se hacían antes. 2010 para abajo, ni 2004, cuando la, la, la luz ¿no? se iba, se le han jugado a la cantarita, el topado, y eso no se usa. El topao, porque, porque que ella... yo jugué el topado, tengo que durar 10 años corriendo. Ya porque, tú ¿eh? sabes. Yo tengo tiempo, que no, ni a la policía. <risa> ya tú sabes. La última corría que yo fue hace un año, en una transmisión de toque de que entran a tiro, y no podía quedarme. Y eso era... <risa> <risa> <risa> <risa> Oíste lo que dije. Que, el ya, No, está para mí ya. Declarado, oíste. Dije que tenía que salir rodando. Como yo soy una pelota. Oh, ¿Eh? eh o un go, como yo fuera gordo. Porque es gordo, ¿eh? No, yo no sé. Ya, prepárate con el candado en tu casa, que le va a montar de la cuestión. Para cuando te levantes ahí. Buenas noches, Villalona. Hola, hola, hola. Y saludos a todos. Eh, a las 5. Villalona. Eh. No, Y, y no venga a decir no? que usted no viene en Uber. Claro que sí, si yo vine en Uber hoy. Ah, o tener. De hecho, yo lo, puse, eh. yo lo puse. Yo lo puse en mi... Yo Ay, lo puse... Oh Cuidado. Vinieron juntos oh. ustedes dos. ¡Ande! Oh. Yeah. <risa> Atención, pueblo. Villalona vino con Camila y se quedó por ahí un tigre. Eh. <risa> Llega, <risa> Llega tú adelante, que yo estaba ahí, era, atrás de la puerta. ¡Guau, <risa> wow, eh! y le no, da un calor a ella, un calor de repente, ¿ves? No. No, yo no sé, yo no voy a decir nada. Eso para mí es bullying, pues la pasola que le hacen ahí. Eso es bullying. Mañana, pasa a buscar un vehículo allá que es. tú una figura, ¿cómo puede estar? ¿Y qué? ¿Eh? Pasando, no, no, pasando vergüenza. Señores. Seguimos. Eh, a propósito verdad de V, mira. Diga, ministro. Yo estuve en el centro de la ciudad y me monté en un concho. Y me cobraron 75 pesos y el ajá y el mismo trayecto en v me costó 80 pesos. ¿Cómo? ¿Te montaste en un.? ¿Un motoconcho o un, ¿Un, moto concho, un carro un concho, de concho? En un concho, motoconcho. Moto motoconcho, sí. Moto ah, concho. pero te cobró barato porque yo cuando era conchero era 100 que yo cobraba. <risa> y propina. Pues más corta de Yo cobraba 100. <risa> <risa> no importa, 100. <risa> sí, pero. Ahora que, lo que pasa sí, es pero que. que cobraban 5 euros. Cobraba lo que pasa es que los motores tienen su ventaja. Los motores se suben en la calzada y rebasan tapones y usted llega más rápido. <risa> Tú me entiendes, sí. tienen su ventaja sí. los motores, sí, de base, pero, sí pero sí, pero en en el otro tra en el otro transporte yo me voy más cómodo, más sentado cómodo, ¿no? con aire. Sí, cuando una hora tarde a lo que va, a dónde va, no, por los yo llegué a tiempo, a, llegaste a lugar. tiempo, pero pero ah. suele pasar. Mientras que en un motoconcho te va a día los, los tapones, se sube por allí y se, se va pues, se mete por un parque llegando tu vida, no, llegando ah, sí, tu vida. con la adrenalina por ahí, el motor se mete de llegando tu vida. Pero llega. No, no e sí, sí, tú le hecho, tú le Señores, eso fue un accidente que ocurrió también en Santo Domingo. Ay, como mi madre, está, eh, la película de arriba y carro, ese, boy, ah, ese, ese boy, boy. Tío, fue. Si, sí, o sea, la situación de clima por la tormenta fría ha provocado eso, y por ahí no sé si ya lo pusieron. Eh, un teteo, señor en medio de la tormenta. Sí, ya, ya, ya sí, lo publicaba, ya, ya y agua para cierta. Oye, acero, la no acero, agua para. Mírenlo ahí, no, señores. Increíble. Mi agua Splash le llegó ahí. estaban esperando que pasara aquí. Que ya Tú ibas a salir. no muchacha. A, a, <ríe> aquí fue el agua. Aquí no ha llovido desde ayer. Yo yo me puse ni el agua llega aquí. Oye, ya tú sabes cuando llueva duro. No. A veces yo me, yo me puse una bermuda y hasta el sol iba a salir. <risa> <risa> pe, Ándale, si, si yo ando André. bien cambiado, cae ese diluvio, que no puede nadie pararlo. No. Me puse ayer de tigre, salí de aquí, ¡fuá! Suertecito, y una bermudita. <risa> <risa> cuidado, cuidado. Le hacen <risa> no, eh. la, <risa> huelga.